significativo Haciendo un esfuerzo de participación en este tipo de, de, pues eso, de, de ejercicios, ¿no? Eh, sin, sin nadie en plantilla. Entonces, son entidades que se nutren de, de acción voluntaria, principalmente. Vale, eh, sobre el presupuesto anual, eh, también nos muestra alguna idea en ese sentido, pues... Eh, eh, se basaba en, en una... Ya, las respuestas al día a nuestro diagnóstico se basaban sobre el presupuesto del 2021 y en ese sentido, pues el 14,63% pues estaría por debajo de los 15.000 euros anuales de presupuesto, muy significativo, eh, un 24,39% por debajo de los 100.000 euros, un 17% sobre eh, o por debajo de los 300.000. En torno al millón de euros de presupuesto anual el 14,63% y por encima de eso el 30%. Siendo el, el porcentaje más alto, en realidad eh, si valoramos y tenemos en cuenta pues, todo el tema de masas salariales, etcétera En realidad los porcentajes unidos por debajo del millón de euros de presupuesto anual es la mayoría de los participantes de las entidades participantes que denotan también pues, un, un tamaño ¿no? de, de entidad. En ese sentido, eh, también hemos estado analizando por territorios, bueno, eh, la representación es casi total de los territorios, a excepción de Ceuta y Melilla, que esperamos llegar en algún momento también, eh, pero la distribución por territorios más o menos es homogénea en cuanto al número de entidades que han participado. Eh, eso sí, eh, hay como tres territorios que han destacado un poco más y que cuentan con mayor participación, también tiene sentido de alguna manera. ¿no? Eh, estos territorios han sido por orden, pues es eh, Galicia, que ha supuesto el 6,63 de las entidades que han participado, eh, seguida de Madrid con un 10,84 y luego igualada eh, Andalucía y Cataluña con un 4,82% de, de las entidades que han participado. ¿Vale? Con mayor detalle y por territorios, eh, pues este es un poco el, el arco que, que hemos presentado, ¿no? que, que teníamos de, de participación por territorios. Vale. Dicho esto, eh, vale, comentaros un poco eh, lo que tiene que ver con la jornada Pixel que nos ocupa. Los datos que sí que hemos podido un poco cotejar y contrastar. Eh, bueno, explicaros un poco sobre el modelo, eh, el modelo sobre el cual trabajamos. Eh. Vamos a volver a, a volver a él, perdón. Creo que lo habéis dejado de ver, ¿no? Sí, tienes que presentar pantalla otra vez, creo. Sí, se ha ido. Vale, perdón, es que tengo serios problemas hoy. Cosas sí. del directo, hasta tienes serio. De vacaciones navideñas ya. <ríe> Exactamente. Vale, pues vuelvo a lanzaroslo, perdonad. Ya está apareciendo. Sí. Se ha vuelto a ir. Vaya. Perdonar, ¿eh? Vamos a ver si conseguimos que funcione lo que tiene que funcionar. Un segundo. Vale. Vale, ya volvemos, creo. A ver, creo que sí que ahora lo coge. Sí, ¿no? Ahora lo lo veis, sí. Ahí estamos viendo. Vale. Cosas, Perdón. Cosas del Perdón ¿eh? Nada, nada. Perdido. Vale, bueno, pues eh, lo que os estaba contando, eh, un poco por explicaros el modelo y, y en qué nos hemos basado. Vale, el modelo principal que utilizamos se basa en, en un modelo de empresa de la consultora Forrester eh, británica, eh, que establece cuatro niveles de madurez digital en base a una serie de bloques o de temáticas ¿no? que, que se evalúan en cada, en cada una de las entidades. Vale, nosotros hemos hecho una adaptación al tercer sector, eh, va más allá de la nomenclatura o de la estética que hemos hecho, ¿no? Pero tiene, tiene todo que ver también un poco con el desarrollo de esos bloques y de hecho estamos ahora mismo en esa transición que os comentaba para el, para el 2023 que pretendemos un poco darle otra vuelta de tuerca en ese sentido en base a lo que estamos observando, ¿no? Y en base a, a hacerlo de una manera más, más completa, ¿no? En ese sentido, los niveles que hemos establecido nosotros los hemos llamado así, pues eso, el nivel byte, ¿no? Entonces son entidades, pues eso, que empiezan a plantearse transformación digital como una reacción a los cambios del entorno, es decir, más reactivo y más un poco incipiente que otra cosa. Luego tenemos un nivel 2, nivel kilobyte, que ya presentan, son entidades que presentan iniciativas digitales puntuales, definidas, ¿vale?, el nivel megabyte, eh, que son organizaciones más, más aptas para colaborar interna y externamente por su grado de transformación digital, en ese sentido hablamos, y su, su acceso a la innovación digital también. Y el nivel eh, gigabyte, que, que establece ya pues eso, un nivel elevado en, en el desarrollo digital, pero que también establece alertas y problemas ¿no? en, en el abuso y, y mal uso quizá también de de lo que sería esa transformación digital como entidad, siempre poniendo en la perspectiva este modelo a, a lo que sería el participante de nuestras entidades o el usuario, ¿no? el destinatario final de, de nuestra misión. ¿no? O sea, digamos que el modelo de transformación digital eh, que estamos adaptando, aunque eh, digamos bebe de esa fuente que os comentaba antes, eh, desde Fundaciones Play venimos trabajando en una adaptación que, que realmente ponga de relevancia el, esos factores que son más propios de, de lo que es nuestro sector, ¿no? frente, a, frente a nuestro trabajo y frente a nuestra transformación digital. ¿no? Es decir, esa transformación digital puesta en clave de emisión, ¿no? clave emisional. Que esto no implica, por supuesto, que esa transformación digital, de hecho, debe hacer, debe modificar nuestras propias estructuras de trabajo, optimizar nuestros sistemas, etcétera. ¿no? Entonces, en ese nivel Gigabyte, digamos que el nivel de aspiración es a, buscar, a mantener ese equilibrio, ¿no? Una transformación digital que además incorpora innovación hacia participantes y usuarios, etcétera, ¿no? Bueno, pues sobre la base de ese sistema, los bloques un poco que evaluamos son estos que veis, ¿no? Cultura organizativa, sistematización de procesos, infraestructuras, comunicación y marketing digital, ciberseguridad y capacitación para la transformación digital. Vale, este es un poco el marco del, de lo que sería el, el análisis. Eh, en ese sentido, eh, como os comentaba, oh, comentaba antes, los resultados un poco que tienen que ver con la temática del día de hoy eh, en torno al tema de la capacitación del personal de las entidades y, y cómo, cómo opera o cómo funciona ese tema en las entidades participantes hay una cosa que nos ha sorprendido ¿no? y es eh, el, auto, el, digamos, el, el autoconocimiento el, o el, la autopercepción que se tiene de, de esto ¿no? normalmente siempre es muy baja o sea de media hemos establecido unos bueno el sistema va por unas establece una serie de puntuaciones de rango vale para establecer eh, esos niveles y evaluar esos niveles en cada uno de los bloques y, y de un modo global y entonces en ese sentido eh, porque ese, conozcáis o entendáis un poco el, el rango máximo de lo que serían todo el bloque de capacitación para la transformación digital estaría en unos 350 puntos ¿no? eh, de, de tope, ¿no? De gama, la media de las entidades lo ha valorado en 160 puntos sobre 350 posibles. ¿Esto qué quiere decir? Que la percepción, o sea, os pedíamos un poco que evaluarais ¿no? esa capacitación de, de las personas ¿no? que, que hay en las entidades eh, trabajando en cuanto a transformación digital ¿no? o competencia digital. Y el resultado que nos ofrecéis es muy bajo. O sea, es una percepción de apenas capacitación y, y en muchos casos está por debajo de esta media. ¿No? Entonces, eh, ¿por qué decimos que os estáis eh, evaluando muy bajo? Porque claro, luego ha venido un trabajo de, con vosotros de desarrollo, de, de, de, de, de experiencia eh, dentro del marco del programa en el cual, eh, ahí en este gráfico que estáis viendo en colores morados, en gama de morados, eh, veis el nivel global que hemos detectado en las entidades, es decir, el nivel mayoritario, más del 50% es un nivel kilobyte, o sea, sería el, un nivel intermedio. ¿vale? Pero es que el siguiente es el gigabyte, ¿vale? Quiere decirse que, que estáis en, en un nivel bastante alto de transformación digital y sin embargo os est estáis valorando vuestras competencias digitales en un nivel bastante bajo. En ese sentido, y con esto ya termino y paso a, a poneros un poco lo que serían las, las, los testimonios que hemos recabado ¿no? de algunas entidades que están trabajando con nosotros, eh, ¿Qué es lo que nos ha sorprendido, ¿no? lo más sorprendente de todo esto? Pues, pues es eso, ¿no? Es que realmente ahí lo que, lo que denotaba un poco lo que nos iba pasando, según avanzábamos con el programa, era que vuestra capacitación, en términos generales, por supuesto, siempre hay excepciones, pero no, era, no es tan mala, o sea, se está haciendo un esfuerzo serio por parte de todos y todas en el tercer sector por, por asumir esas competencias digitales necesarias, pero lo que claramente distorsiona es la orientación, ¿no? o sea, digamos, lo que fallaba era esa cultura organizativa o esa sistematización de procesos, ¿no? es decir, esa parte que, que igual es más inherente al sector y que podría ir mejor, es quizá la que falla y la parte que desorienta un poco las acciones que, que acometemos y cómo las acometemos en transformación digital. Entonces, en ese sentido, eh, solo resaltar que más allá de la adquisición de competencias digitales y del manejo de aplicaciones informáticas o, o de otros recursos digitales, eh, la realidad de la necesidad un poco de la transformación de la entidad. No se basa solo también en la adquisición de esas competencias, sino también el, el, la, en, en adquirir esa madurez a nivel cultura organizativa ¿no? y generar una cultura organizativa tendente a la transformación digital o, o que contemple esta... En, en nuestro futuro inmediato ¿no? y, y en nuestro modo de, de planificarnos ¿no? o sea, Es más bien el, el desconcierto que genera Cómo incorporar en un sector tradicionalmente Que, que ha necesitado tocar ¿no? eh, Cómo incorporar esos medios digitales De un modo más fluido Cómo, cómo entenderlos frente a nuestros participantes y usuarios etcétera, ¿no? Y es más esto Y por supuesto nuestra, nuestra bestia negra ¿no? Que es la falta de tiempo y de recursos habitual Vale, entonces, bueno, con esto ya cierro. Os voy a dejar con unos testimonios de entidades que han colaborado con nosotros y que nos van a contar un poco lo que para ellas ha supuesto y, y cómo han visto este, este tema ¿no? en, en su experiencia personal. Yo creo que no se oye, David, que tienes que compartir el sonido. David, cuando, cuando compartes el vídeo hay una opción que es utilizar audio del sistema o algo por el estilo. Esa es sí, la sí. que tienes que utilizar. Sí, sí, estoy, estoy, pero es que me está dando un montón de líos. Vale, creo que ya está. Nada, lo de que tu PC está casi de navidades, eso está ya sentando sí. en el turrón. Las, las cosas que pasan en los directos. <risa> el duro gracias. camino de la digitalización. <risa> Mientras, mientras lo resuelves, tengo que decir que me ha llamado la atención lo que comentabas de, eh, de que las compañías, las organizaciones, quiero decir, se ven más, eh, menos digitalmente avanzadas de lo que realmente están. Creo que es por la hay tal hay avalancha de tecnologías y va tan rápido que la sensación constante, incluso aunque estemos muy, muy digitalizados, voy a poner un momentito a la cámara, aunque estemos muy a tope con, con las tecnologías, nos da la sensación de que no abarcamos, ¿no? de que no llegamos. Yo creo que es una sensación que tiene todo el mundo, ¿eh? Da igual que estés, que tengas muchísimo conocimiento o no, va todo tan rápido en el mundo de la tecnología que la sensación es que me estoy perdiendo. Sí, es correcto. De hecho, es, es un poco la conclusión que sacábamos y que vamos sacando, ¿no? Es decir, sí que hay capacitación digital, o sea, no es tan mala como percibimos, Justo. pero hay desorientación digital, diría yo, ¿no? O sea, hay un... es, es difícil, ¿no? O sea, lo más costoso es bajar a tierra las, las posibilidades. Vale, os comparto ya, que ya parece que lo he resuelto, espero. Y Le echamos la culpa a Tim, eh? no te preocupes y sí, ya está. Es un, es un habitual. Ya viene el vídeo. Vale, ahora sí. La tecnología digital, creo que a, la, a nuestra organización eh, le está aportando eh, calidad, le está aportando eh, ese... Eh, bueno, la tecnología es que no la podemos dejar fuera, ¿no? Va acompañándonos porque no la podemos obviar. Y además la tecnología es importante porque nos hace amplificar nuestro trabajo nos lleva a, a, a mejorar eh, sobre todo la coordinación entre nosotras, el no perder datos, ¿no? Eh, eh, tener una seguridad cibernética. ¿no? No, eh, nos, nos ahorramos eh, bueno, pues todo ese, ese trabajo de inseguridad que te crea trabajar en las redes sociales o trabajar en la nube. ¿no? El tiempo que nos quita de trabajo administrativo Poder tener un programa como este, que nos ofrece más herramientas tecnológicas, nos ayuda a disponer de ese tiempo para mejorar la calidad de la atención a las personas usuarias que vienen a la entidad. ¿no? O Esa comunicación se puede hacer más cercana, eh, más cálida, mmm, nos, nos va a aportar eh, más trabajo eh, de calidad eh, para cumplir nuestro fin, que es la atención, el apoyo y la promoción a, a las familias monomarentales. ¿no? La tecnología digital mejora nuestra organización de manera transversal, nos permite sistematizar más lo que hacemos, sistematizar los procesos de trabajo, la información, nos permite también mejorar la comunicación entre los equipos de trabajo en el día a día, poder compartir más documentos e información en la nube, algo que hace, hasta hace muy poquito para nosotros no era, no era parte de nuestra lógica de trabajo. Esto hace también que se facilite el trabajo a distancia, el teletrabajo. Nosotros somos personas que estamos trabajando en distintas sedes de la entidad, pero que compartimos obviamente procesos de trabajo y, y la tecnología nos está ayudando a poder mantener ese, ese trabajo fluido. ¿no? Nos permite también eh, la tecnología ahorrarnos tiempo, eh, ahorrar papel, que era algo que, que bueno, en entidades eh, con mucha historia y muy tradicionales como, como es Mensajeros, que tiene más de 60 años de historia, eh, es un desafío ¿no? poder digitalizar cada vez más lo que hacemos y disminuir también nuestra, nuestra huella ambiental a través de la reducción de, del papel, ¿no? del uso del papel. Muy vale, bien. bueno pues Estos eran los testimonios de dos entidades Que han estado trabajando con nosotros este, este año anterior y, y nada, seguimos de hecho acompañándolas En su proceso de transformación digital Y, y eran un poco sus, sus observaciones Y bueno, no lo quiero demorar más Que después de tanta incidencia además Ya se nos está yendo un poco el tiempo Esto tenía que ser comprimido Y, y, y os estoy robando Hay eh, tiempo con, con David Que está por aquí ya eh, no. nada, eh, os dejo con él eh, nada, os va a explicar un poco esa perspectiva que hablábamos ¿no? de la competencia digital en la transformación de las entidades que, que es, es un tema bastante interesante y va más allá de lo que os decía antes ¿no? de, de lo que serían las competencias digitales sin más, ¿vale? Bueno, David es eh, Customer Success Innovation eh, Lead en eh, Microsoft ¿vale? Que es un, un título ahí complejo seguramente, pero bueno, que, que tiene que ver un poco con, imagino, ¿no? Con, con todos los procesos de innovación de clientes, ¿no? Y, y, y, y, y apoyar a los clientes en ese sentido, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues... O os va a contar un, alguna cosilla interesante sobre esto. Os dejo ya con él sin más preámbulo. Muchas gracias, David, por venir por, por Buenísimo, por Tocayo. Muchas gracias. <risas> eh, bueno, pues sí, la verdad es que, que surgió eh, nuestra primera colaboración con vosotros y yo creo que es, es muy interesante siempre todo esto. Y surgió la idea de hablar un poquito de capacitación y digo, pues vamos a hacer un, un poco un mensaje. Y me han salido como 75 diapositivas. Así que eh, voy a hablar rápido. No son ideas sencillas, eh, pero voy a hablar rápido y voy a contaros porque es que hay muchísimo que hablar alrededor de este tema tema, eh, capacitación en el, en el tercer sector para vosotros, yo creo que la capacitación en general es súper importante en, en todo el mundo moderno y en el tercer sector quizá más o es donde más parece que necesidad, reto o yo más vendría diría oportunidad ¿vale? y yo, lo veíamos en los testimonios no eh, entonces simplemente yo voy a ir arrancando, voy a ir contando cosas interesantes hasta que me cortes, vale David, tengo como para media horita más o menos, puede ser un poco menos si, si nos hemos ido, pero yo creo que... Nada, mmm, tranquilo yo, yo creo que esto de la, de la transformación digital eh, tiene muchísimo que ver con capacitarse, con aprender nuevas cosas. Llevamos demasiados años hablando de transformación digital un poco en etéreo. Todo lo que es formación, capacitación, vosotros sabéis muchísimo de eso. Yo creo que vuestro plan, o sea, a mí me parece maravilloso, está súper alineado en general con la necesidad de las organizaciones. Eh, re Revisando la documentación de vuestro plan el otro día, eh, me es muy importante la idea... Que sale aquí que aparecen palabras como pobreza y desigualdad Porque realmente hay un problema de falta de digitalización en las personas Más que en las organizaciones, yo creo que en las personas Que eh, puede convertir fácilmente en un analfabeto de la sociedad O un paria del mundo digital, ¿no? Como con las sensaciones a que decíamos De que, de que estoy sobrepasado por tantas tecnologías, ¿no? Eh, y luego también me gusta mucho la idea de que está totalmente, en, sin, totalmente alineado Con lo que es el plan de digitalización europeo Que si os fijáis el plan de digitalización no habla solo de tecnologías. ¿no? Entre los pilares hay cosas de comunicación y colaboración, hay cosas de creación de contenido, que es una cosa interesante que me venía a la cabeza y he traído y cosas del tema. ¿no? Eh, y luego por traer algo nuestro de Microsoft, nosotros tenemos últimamente este mensaje de hacer más por menos, que eso parece un poco un mensaje de mercadillo, yo creo que no, hay que explicarlo bien, pero la idea es que yo creo que además en organizaciones como, la vuest como las vuestras, también es más relevante. Y aquí la idea, lo que nosotros vemos como, como empresa tecnológica, eh, un mensaje que yo lo que llamamos intensidad tecnológica, el tech intensity, y es la idea de que llevamos años pensando que todas las organizaciones deben ser organizaciones tecnológicas, además de lo que hagan, o sea que la tecnología está en todas partes, no debe ser un añadido, sino debe formar parte de la base, pero esto eh, se ha convertido ya en lo que yo, llamamos ahora el imperativo digital, ya es imperativo estar al día con la tecnología, es lo que vemos en el mercado, y la idea de hacer más por menos es que tenemos que ser capaces de usar la tecnología para eso, para hacer más por menos ¿no? Para que nos permita hacer más de lo que queremos hacer en nuestro dominio, en, nuestro, en nuestra actividad ¿no? Esa es un poco, un poco la idea O sea, me da la sensación de que todo se alinea con la idea de que, de que todo el mundo es súper digital, súper tecnológico Tiene que serlo, todas las organizaciones lo son Y entonces hay una necesidad de capacitación ¿no? eh, Y pongo ahí reflexión porque estoy más interesado o sea, yo creo que la parte de capacitación a organizaciones, eh, yo creo que ya desde la Fundación lo hacéis maravillosamente bien, eh, pero está, pensando en esto, está un poco más preocupado en lo que son las personas como tal, cómo capacitar a las personas o cómo habría que acometer... El mundo moderno que nos viene aquí post pandemia con, con tanta digitalización y me salen como dos grandes ideas alrededor de, de las que me gustaría hablaros unos minutillos. Alrededor del renacimiento, sí es poco ortodoxo venir aquí a una cosa de tecnología y hablar de renacimiento, yo no sé prácticamente nada de historia además. Y alrededor de lo, podría ser, no me gusta la idea de, de no lo he traducido el digital literacy porque no me gusta lo de analfabetización analfa, Digital, porque parece que estamos hablando de analfabetos y no es el caso, pero sí la idea de capacitación digital ¿no? generalista. Y, y Así que os voy contando un poco. vale Si hay preguntas, las podéis poner en el chat que las veo y las hablamos luego, luego un poco hacia el final. vale entonces, ¿por qué vengo aquí a hablar de renacimiento? Porque da la sensación, y es una idea que ya llevo viendo en internet un poco, aunque no se habla demasiado, demasiado, que estamos como ante un nuevo renacimiento digital, ¿no? estamos como a un segundo renacimiento. En realidad, busca información y el, el segundo renacimiento ya ocurrió, luego sería más bien un tercero, pero, pero un, una especie de renacimiento digital. Entonces, haciendo la reflexión de cómo podría comparar o qué similitudes hay, y no, no es igualdad, es más bien similitud, y parece que me voy por las ramas, bueno, me voy un poco por las ramas, pero ahora veréis por qué, ¿vale? Eh, pero viendo posibles similitudes, e insisto, no igualdades, pues en el Renacimiento eh, apareció una, el, la nueva economía alrededor de los mecenas que, que soportaban a los artistas, con lo cual ser artista, ya, ya la, había quien podía dedicarse a ser artista, eh, incluso estos se convirtieron en celebridades y empezaron a ganar muchísima influencia, Gracias a, a los mecenas evolucionando en la sociedad Eso en el mundo moderno es todo lo que es la economía digital eh, Y la parte de creación de contenido, que no es lo mismo La idea de que, de que una pequeña organización digital puede lograr muchos fondos Y si tiene una buena idea Y desde luego toda la economía de la creación de contenidos Todos los youtubers y compañía buscas cualquier contenido en internet Y hay miles de personas que viven de comunicar ese contenido ¿no? Luego yo creo que, que hay una cierta similitud eh, con lo que podrían ser las, los artistas, los, las celebrities del Renacimiento, con los grandes influencers de ahora, ¿no? que yo creo que eso va a más, básicamente. Eh, entonces, tenemos la figura del hombre, o ahora habría que decir ya también la mujer, hombre o mujer renacentista, que yo creo que en el mundo moderno es un poco lo, de, lo del generalista eh, digital, ¿no? el que tiene mucho conocimiento digital. En el mundo del Renacimiento la idea era... La idea del hombre o mujer renacentista es la persona que es muy buena, muy especialista en algo, pero tiene mucho conocimiento de otras muchas cosas, ¿no? que sería el tercer punto. O sea, tiene más conocimiento alrededor de, de muchas otras ciencias, artes que pongo ahí, pongo maneras también porque un, un buen una persona renacentista, pues tenía que ser educado, tenía que saber poesía, tenía que, que ser fuerte físicamente y practicar deportes, Luego es un poco el hacer de todo. ¿no? Lo que se llama aquí en el mundo anglosajón el jack of all trades, o el, el que hace de todo, pero es muy bueno en algo. ¿no? Yo creo que eso, la similitud a día de hoy, es la enorme cantidad de tecnologías que hay. Es decir, eh, yo soy bueno en lo mío, en lo, en lo que sea mi dominio, eh, en lo que, a lo que se dedique mi organización, pero tengo muchas tecnologías alrededor, muy muy distintas y dispares, que me pueden ayudar básicamente. Luego me da la sensación de que ese nuevo conocimiento que en, que en, que en la Edad Media ya se, se empezó a superar con el Renacimiento, ahora está superado, ahora más o menos el conocimiento está, pero lo que tenemos nuevo, que tenemos que adoptar, son los conocimientos de esas tecnologías, ¿no? que sería un poco, en, en viendo estas similitudes. Y luego el último, pongo ahí una imagen de la, la imprenta, pero la imprenta fue el facilitador de esto, lo que permitió... Que de repente todo el conocimiento eh, fuera democratizado, fuera accesible Cualquiera podría aprender a leer y leer mucho eh, Que antes de la invención de la imprenta no era posible Pues lo que tenemos hoy en día es internet Es que nos ha llegado de repente No solo internet, sino la segunda ola de internet Perdón, la web 2.0 Donde está todo el conocimiento del mundo Está más o menos ahí, ¿no? O sea, yo creo que internet a día de hoy Es como la enorme universidad gratis del mundo Pongo un enorme asterisco porque es la enorme universidad gratis de contenido, contenido tanto bueno como malo. Luego hay un reto importante que es ser capaz de encontrar el buen contenido o apoyarme en alguien especializado en capacitación y formación que me ayude. ¿no? No, esto no significa que vaya, a desaparecer, que vaya a desaparecer la formación reglada, pero sí es verdad que con disciplina y esfuerzo, yo puedo hacerme experto en cualquier cosa solo con Internet. Quiero decir que, que el conocimiento está ahí, ¿no? Eh, y hay muchísimo. Y si buscáis, además, es, es absurda la cantidad de contenidos formativos que hay sobre cualquier materia, sea la que sea, ¿no? Eh, entonces, me da esa sensación como que estamos ante un cierto nuevo renacimiento en el que podríamos ir hacia que la persona, perdonad por lo de hombre, poco inclusivo, la hombre-mujer renacentista digital, eh, sería un poco como el nuevo líder moderno o el nuevo. Eh, Miguel Ángelo, el nuevo eh, el da, da Vinci moderno, eh, que es aquel que es capaz de dominar, eh, varias, no dominar, es capaz de conocer muchas tecnologías eh, para poder aplicarlas a su dominio. ¿no? Intentando hacer un resumen de lo que sería esto, el, el nuevo hombre o persona renacentista, que además se llama el, el polímata, eh, que yo lo asocio al Digital Literacy, a la idea de aprender nuevas tecnologías, sería un poco... Eh, he intentado resumirlo en una frase, me ha quedado muy larga, pero eh, sería un poco alguien que tiene bastante conocimiento generalista de diversas tecnologías, no es especialista, no es un informático, no es un tecnólogo, es una persona que se dedica a lo suyo, pero tiene un cierto conocimiento generalista en diversas tecnologías y lo puede utilizar un poco lo que veis ahí, no lo puede utilizar como caja de herramientas para poder aplicar soluciones creativas. Da la sensación de que hoy en día... Tener un buen conocimiento tecnológico más allá de la ofimática básica es como un superpoder, ¿no? Es como la supercaja de herramientas que me permite hacer cosas, ¿no? Eh, entonces, eh, lo que, o sea, podríais pensar, claro, viene el de Microsoft, viene el tecnólogo y me dice que, lo que para ser un superhombre lo que hay que hacer es, es aprender tecnología. No es hacerse tecnólogo, no es hacerse informático, es que la tecnología ya es un común, ya es, debería ser un commodity, debería ser algo que nos manejemos bien con ella. Insisto en conocimiento generalista, no pretendo que nos hagamos todos expertos informáticos, no nos vamos a hacer todos data scientists, pero sí deberíamos tener soltura en general con la tecnología y conocer las bases de diversas tecnologías, porque eso es lo que yo creo que nos va a ayudar un poco. Lo cual más o menos nos lleva a la idea del Digital Literacy que sería ¿y qué tecnologías tengo que aprender? Pues a mí se me ocurren tres o cuatro así rápidas, pongo creación de contenido, que no es creación de contenido, ahora lo vamos a ver, pero pongo tres o cuatro rápidas que yo diría eh, que os voy a contar el qué son y el por qué me parece relevante o por qué nos puede dar un poco superpoderes, eh, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. O más que superpoderes, lo que venía diciendo al principio de hacer más por menos, porque este tipo de tecnologías me pueden ayudar a hacer más, sea cual sea mi, mi actividad, eh, que que si, no, si no las utilizo. ¿Bien? ¿Hasta ahora bien? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No digo tonterías? ¿Ninguna? No. David, igual me habrías no, cortado no. si hubiera dicho alguna tontería muy grande. Exactamente, no, no, no te preocupes. <risas> vale, pues vamos a, vamos a ver un poco una por una, ¿vale? Una, un, una de las tecnologías que está siendo más disruptiva es esto el low code, que podría verse o el bajo código o la posibilidad de hacer aplicaciones, un poco más allá que hacer aplicaciones, ahora lo vamos a ver, eh, sin necesidad de programación o sin necesidad de ser informático, que no va a sustituir a los informáticos y nada de eso, pero traigo aquí unas imágenes, alguna un poco un poco de broma, pero la idea es ¿cómo es hoy el día en crear una aplicación informática? Pues es algo más o menos como veis en la foto, y es que el programador arranca su, su herramienta así muy oscura, muy de programador, y empieza a programar en lenguajes esotéricos, ¿no? Y yo digo, ¿y cómo sería el desarrollo moderno de aplicaciones? ¿No? Pues esta es la que digo un poco de broma, pues como más complicado, ¿no? Con más monitores, todo lleno de cables y tal. Bueno, eh, es un poco de broma. Lo que quiero decir es, ¿y si yo quiero hacer algo sencillito? Si quiero hacer una pequeña aplicación móvil, por ejemplo, que yo pueda utilizar en el móvil, que se conecte a un sistema de, de datos y me muestre datos de algo y pueda hacer alguna mini transacción. Algo sencillo que no requiera un gran proyecto informático. Pues la idea... Es que las plataformas low-code, que es una cosa, si buscáis en internet, es una cosa que está teniendo muchísima tirada en el mercado. Eh, la idea es que me da un, una especie de diseñador visual, eh, que si os fijáis en la imagen de la pantalla, es más o menos como un PowerPoint. Eh, de hecho, si lo comparo con, este es un pantallazo de este mismo PowerPoint de esta mañana, eh, pues más o menos tiene los mismos elementos. Tiene la pantalla o diapositiva en la que estoy trabajando, a la izquierda tiene más elementos para seleccionar, a la derecha las propiedades del elemento seleccionado, luego... La idea es que hacer una aplicación móvil sencillita, móvil o PC o web sencillito, sea algo simple, no sea algo más de este tipo que lo de programación. Esto no sustituye a la informática tradicional, pero imaginad que cualquier usuario, que cualquier persona un poco avanzada en el mundo de la tecnología es capaz de, de desarrollar eh, aplicaciones pequeñas. ¿no? Luego la definición sencilla de esto del low-code, que está siendo una revolución en el mercado, eh, y estamos viendo muchísimas empresas grandes y compañías formando a sus empleados en esto, la idea sería como la posibilidad de hacer aplicaciones informáticas sin necesidad de programación, sin necesidad de informáticos. Pero en realidad el punto, eh, todo este rollo os estoy contando, porque el punto es que es mucho más que hacer aplicaciones. Esto lo estaba contando una vez en una gran consultora del Consejo de Dirección, y me dijo un tipo, esto es literalmente una herramienta de digitalizar procesos digo es exactamente eso la idea es que una, una plataforma de estas low code tiene lo que habéis visto un poco un diseñador visual de aplicaciones para que yo pueda hacer aplicaciones eh, rápidamente en móvil tableta pc sin necesidad de programar pero la idea es que tenga un, un diseñador de procesos visual procesos para integrar y automatizar plataformas para integrar datos de diversos sitios y Integración de datos, que se pueda conectar con datos de muchos sitios Luego otras cosas más que os pongo ahí abajo que no me interesan ahora mismo Pero porque con estas tres Esto es literalmente una plataforma con la que puedo digitalizar procesos, automatizar eh, Puedo hacer procesos de integración eh, Que conectan con datos que hay en diversos sitios Que automatizan procesos, que eliminación de papel eh, eh, Automatización en general de cualquier proceso ¿no? y, y esto para mí es clave para lograr eso de hacer más por menos, para lograr que usuarios, gente normal del mundo de los negocios, del mundo de las, de las organizaciones no, guberna, no gubernamentales y no tanto el mundo de la tecnología puedan hacer sus pinitos en automatización y sean más autónomos. ¿no? Y está siendo, está siendo una revolución y me parece, me parece muy interesante. Eh, y luego los grandes avances que se están produciendo por aquí es que esto está empezando a estar eh, sobredimensionado con inteligencia artificial. para, Por ejemplo, este es un ejemplo mío. Por ejemplo, tú les, directamente le das al sistema una frase y dices oye, pues cuando reciba una respuesta, a un formulario de feedback, por ejemplo, de, esta, de este evento, pues crea una, analiza el sentimiento, crea una tarea y publica el mensaje. Le das la frase así tal cual... Y el sistema crea el proceso, ¿no? con lo cual estamos viendo muchísima inversión tecnológica en que estas herramientas sean muy avanzadas. O por ejemplo, hay un ejemplo muy tonto que este, el otro día lo estuve haciendo aquí en casa. Mm, dibujas lo que podría ser una aplicación móvil, así tal cual, dibujada en una tableta o en papel. Eh, le subes la foto al sistema, el sistema identifica, entiende lo que hay en la foto y lo convierte en una aplicación y te crea. Una aplicación móvil con su base de datos, con su modelo de datos y todo, a partir de un dibujo que has hecho. ¿no? Con lo cual os cuento esto para que veáis que este tipo de herramientas, no necesariamente hacerse un experto, pero entender por dónde va la tecnología y cómo está avanzando, nos da muchas armas para poder tomar decisiones de este tipo. y Igual hay muchos procesos que se nos ocurren de, oye, pues una pequeña aplicación móvil con cuatro campos que a la entrada de un lugar me automatice la captura de datos... Eso es lo que cuesta muy poco de hacer, ¿no? Es que es literalmente digitalizar un proceso de registro en un lugar remoto, por ejemplo, ¿no? A través de un móvil. ¿Bien? ¿Curioso esto? ¿Sí? Muy interesante, David. ¿No? Esto del es low-code está siendo una revolución, ¿eh? Eh, Y luego, si hablamos de revolución, tenemos que hablar de inteligencia artificial, que esto sí que agobia un poco porque es que esto va rapidísimo. Eh, estamos viendo avances en el mundo de la inteligencia artificial... Eh, que hace un año parecían casi ciencia ficción y empiezan a ser ya democratizados ¿Y por qué traigo aquí fotos de gatos? Por ejemplo, esto es un sistema, lo habréis visto eh, por ahí por internet Está siendo revolucionario, no, no el gato este, sino en general la generación de imagen Estos gatitos los he hecho yo, tú le pides al sistema, le dices, quiero fotos de gatos disfrazados de recompensas Y el sistema, o sea, una inteligencia artificial, hace esta imagen que, que no dirías que no es un gato de verdad No no está haciendo búsquedas No tiene una base de datos de fotos de gatos Donde busque ni, ni lo componga ni nada Sino que el sistema sabe hacer una imagen fotorrealista De un gato que, que no sé si veis la foto bien Pero no me imaginaría yo que eso no es real ¿no? Pero le puedes pedir cualquier cosa Un gato vestido de vikingo eh, me interesa, Bueno, es poco ortodoxo sacar aquí fotos de gatos Pero me interesa especialmente el de la derecha Porque le puse al sistema Todas estas las hice yo el otro día Le puse un gato jugando a videojuegos y perdiendo entonces, fijaos que el sistema no solo me sabe hacer una representación fotorrealista de un gato jugando a videojuegos, que ya, que ya es una cosa que no existe en el mundo real, eh, pero la foto parece súper real con su desenfoque y tal y sus auriculares, sino que le pone cara de agobio porque ha interpretado lo de que está perdiendo. O sea, fijaos, el punto de la inteligencia artificial no es solo la generación de imagen, sino es entender el contexto de lo que le estoy pidiendo. Que es una cosa que no existe en el mundo real eh, Me parece, yo cuando veo estas cosas me explota la cabeza ¿eh? Me gato con cara de agollo porque le he puesto perdiendo Si le pongo ganando sale sonriente, ¿no? Y, y luego esto, el entendimiento del lenguaje que están teniendo las máquinas Os traigo otro ejemplo de una cosa que está siendo revolucionaria El otro día leí un titular que decía La herramienta que va a hundir a Google en dos años no Tiene pinta que esto vaya a hundir a Google en dos años Pero es bastante espectacular cuando la pruebas Es una herramienta, esto es un chat eh, Es un sistema que sabe hablar pero no es tanto que sabe hablar, que ya es espectacular Sino que es capaz de mantener una conversación Y ofrecer explicaciones eh, Este soy yo eh, Preparando contenido para esta, justo esta presentación Donde veáis en naranja Era yo le pedía, ¿no? Y le digo ¿Me puedes explicar en pocas palabras qué es el renacimiento? Y me da una explicación Y le digo, ¿y qué es el segundo renacimiento? Y efectivamente me da la explicación del segundo Y le pongo, ¿existe un tercer renacimiento? A ver si voy a meter la pata Y me, y me da una explicación de que no existe O sea, no solo sabe hablar Sino que sabe mantener una conversación Y sabe darme explicaciones Tiene contenido No está yendo a internet a buscarlo Lo cual es interesante eh, Algo conocido como el renacimiento digital A ver si voy a decir una tontería O voy a decir algo que no existe Y me da toda una explicación tremenda no eh, Además, fijaos, bastante buena Le digo, ¿qué es el hombre del renacimiento? Me interesa el último Le dije, ¿cómo crees que sería el hombre del renacimiento digital? Eh, y me da una buena explicación Que si os fijáis Está en la cabeza. Que si os fijáis, es que estoy viendo el chat ahí. Eh, como no existe esto del hombre del renacimiento digital, me dice, es difícil exactamente cómo sería. Bueno, es espectacular las cosas que hace este sistema. Eh, esto significa que en muy poco tiempo, en muy pocos meses... Nuestra relación con las máquinas va a cambiar mucho Los, La relación con un asistente digital eh, Va a ser súper natural Y podemos usar esto Lo interesante es que podemos usar estas tecnologías para nuestro, para nuestro propio objetivo Podemos crear un asistente Que sea capaz de ofrecer explicaciones A distintas personas Que cuando una persona dice No lo he entendido, explícame mejor ese tercer punto El asistente sabe buscar las palabras para su explicación Sabe resumir, sabe traducir Sabe hacer un montón de cosas No va a hacer falta hacer esfuerzo Tecnológico para crear ese asistente eh, Otra prueba muy tonta que estaba haciendo aquí hace un rato Y digo, la traigo porque me parece espectacular Es que yo le digo ¿Me puedes explicar cómo se hace una búsqueda en un diccionario en Python? Que es un lenguaje de programación Y no solo me da una explicación Sino que me enseña el código Que me parece bastante espectacular De hecho, he hecho por aquí eh, he hecho por aquí una prueba Le pregunto algo más Pero no lo he metido en el PowerPoint Y le digo ¿Me puedes mostrar el código tal? Y me hace el código Y me lo explica Y como yo se lo he pedido en español me hace el código con comentarios en español. Bueno, parece espectacular, ¿no? Eh, pregunta por ahí, Nacho, ¿con qué plataforma creé lo de las imágenes? Lo creé con Dalí, que es la nuestra, eh, pero hay dos o tres en el mercado muy, muy potentes y que se pueden utilizar, ¿no? Dejadme que os enseñe lo último de esto, que me parece eh, muy curioso. Eh, al chatbot este le digo, ahora te vas a comportar como un cajero automático y me vas a hablar como si fueras un cajero. Y a partir de ahí, fijaros la conversación, aquí yo era el morado... Me habla como si fuera un cajero y me, dice, y me dice, consultar el saldo. Le digo, uno, el saldo de su cuenta actual es tal y me habla como si fuera un cajero. Le puedo pedir que se comporte como una máquina, que se comporte como un videojuego de acción, que se comporte como alguien que está ayudando. El otro día vi un, vi un post maravilloso en LinkedIn de unos que lo habían estado personalizando para que sepa, sepa ayudar, no, no tanto a diagnosticar enfermedades que también, sino a explicar al paciente los síntomas de la enfermedad. Entonces Me parece bastante espectacular el caso de uso. Yo, como especialista en medicina, ya sé lo que ocurre. Dejo que la inteligencia artificial sea la que se lo explica al paciente, que podría incluso hacerlo mejor que yo o podría mantener una conversación de 10 horas sin cansarse a cualquier hora en cualquier parte del mundo. ¿no? Luego, los avances que estamos viendo en inteligencia artificial en los últimos meses son espectaculares y solo va a ir a más. Entonces, si uno a los dos si uno, lo que hemos visto en Low-Code, de poder crear aplicaciones, eh, de poder integrar procesos, de poder crear automatizaciones con relativa facilidad, lo, lo uno, lo enriquezco con inteligencia artificial, pues lo que obtengo es una digitalización de procesos, obtengo la capacidad para digitalizar procesos enriquecidos eh, multiplicado exponencialmente. ¿no? no digo que todos nos tengamos que hacer expertos en inteligencia artificial en Low-Code, que sería una, un poco una locura, pero sí que son las típicas tecnologías que deberíamos entender cómo están y dónde están y conforme leemos noticias o vemos series o películas de lo que nos gusta, yo recomendaría buscar noticias de estos temas e ir poniéndose un poco al día, porque son cosas que es interesante conocer, que es interesante saber cómo está el mundo para saber qué puedo hacer, ¿no? para saber qué voy a poder hacer en mi, en mi organización. Y entonces voy al, al penúltimo punto. Vamos rápido, no os preocupéis, me queda poquito. Hablo rápido, mi mujer dice que hablo demasiado rápido, pero yo creo que no va mal. Eh, alrededor de la creación de contenido, y no estoy pensando en que seamos youtubers todos, vale, eh, pero sí estoy pensando en una idea que también vi el otro día en un vídeo de un creador de contenidos, además, y me pareció espectacular. Eh, los que ya tenemos una edad, recordamos cuando la, el, el procesador de textos era esto, y había que haber hecho un curso técnico especial para poder manejarlo. Y bueno, seguro que aquí eso sois todos muy jóvenes, ¿no os acordáis? Y ya habéis vivido en el mundo en el que la ofimática eh, era más de aplicaciones de Office, donde yo ya me hago mis presentaciones con PowerPoint, me hago mis documentos con Word, mando mis correos electrónicos eh, con, con Outlook o con Gmail o el que sea perfectamente formateados. Tengo distintas aplicaciones con las que todo lo que es crear pequeños contenidos para trabajo, ya lo hago yo solo, ¿no? Eh, el, el problema es que el mundo, no el problema... La oportunidad, por ponerlo en positivo, es que el mundo es muchísimo más grande. Lo que es ahora la ofimática eh, son miles de aplicaciones distintas que hacen cientos de cosas. Entonces, si yo pensara, he intentado poner en una diapositiva lo que, lo que yo tendría que hacer hoy si dominara toda la ofimática, y es imposible, no cabe directamente. He puesto una pequeña cosa. y es Yo que me dedico sobre todo a crear presentaciones y documentos y, y leer documentos y crear documentos técnicos y tal, eh, yo tendría que hacer esto, ¿no? Dice uno que yo escribí en Word Perfect monocromo. Sí, además había que aprenderse de memoria en las combinaciones de teclas. Eh, o sea, yo tendría que hacer, imaginaos que mi trabajo consiste en hacer esto con ofimática. Pues está claro, Word, eh, Excel, PowerPoint, correo electrónico y tal. Pero en el mundo moderno, yo, además esto tiene que acabar en redes sociales, tendrá que tener imágenes y vídeos, probablemente sonido, probablemente grabaciones propias... Probablemente con cierta integración de datos de diversos sitios. Ya no me vale copiar y pegar datos a Excel. Necesito que vayan y vengan. Comparados, analizados, bonitos. He dejado de escribir porque, porque me he dado cuenta haciendo esta diapositiva que tengo que escribir un libro sobre todo lo que habría que hacer hoy en día. no, Alrededor de una pequeña cosa. Y luego encima... Como, como persona, como ser humano, tengo que poder hacer esto en ordenador, en una tableta. Yo tengo aquí varias tabletas, en el móvil, eh, en internet, por videoconferencia, en metaverso. Es un poco locura, ¿no? Eh, o sea, no pretendo fastidiar aquí ni generar eh, miedo con esto, pero la enorme cantidad de cosas que hoy en día se pueden hacer con ofimática son muchísimas. Y esto que veis aquí a la izquierda es un mini, mini, mini subconjunto. Pero lo que yo puedo hacer... Es muchísimo, es muchísimo más que hacer documentos en un ordenador o mandar emails o hacer trabajo en una aplicación. Y, y traigo esto porque me llamó mucho la atención una cosa, que me dio pensar, que pensar que vi en un vídeo y venía que ver con el Renacimiento, que decía un tipo, imaginaos si a Leonardo da Vinci le hubieran dado un PC conectado a internet, lo que habría hecho este hombre. Por su contenido generalista eh, hubiera podido hacer exponencialmente mucho más luego. Todo lo de la izquierda y toda la cantidad de cosas que se pueden hacer hoy en día, con los miles de herramientas que hay para creación de vídeo, sonido, audio, inteligencia artificial, que ya crea el contenido, que le da formato, etcétera, nos permite hacer muchísimo. ¿no? Yo creo que hay que cogerlo un poco como oportunidad. Pongo creación de contenido, pero yo diría que la ofimática hoy en día no son las aplicaciones de Office, son 40 cosas más y estamos viendo crecer una enorme cantidad de gente que conoce esto y que lo está dando a conocer, que yo creo que me parece tremendo. Es un área a explorar, ¿vale? Yo creo que es un área que todos deberíamos ser potentes con la ofimática. Eh, me parece como, como, no sé qué es similar hacer con el mundo más cotidiano, pero cualquiera que se os ocurra, la ofimática es el nuevo leer y escribir. Mi madre decía que, que el analfabeto no es el que no sabe leer ni escribir, sino el que no lee ni escribe habitualmente. Yo creo que el analfabeto digital es el que no mira estas cosas, ¿no? Eh, atención a esto que viene, dice uno ese la tengo, el designer la tengo es la idea de que sin conocimiento de diseño puedas eh, esa herramienta que ha he puesto en el chat es maravillosa sin conocimiento de diseño puedas crear contenido yo la he utilizado para hacer campañas de publicidad y te hace las imágenes y te da el, el aspecto son el tipo de tecnologías que hay que saber que existen y conocerlas un poquito ¿vale? y me voy a la última eh, ciberseguridad, hablar un poquito yo creo que ya ha salido el tema, antes lo ha comentado David eh, la, y lo ha comentado uno de los testimonios la ciberseguridad es crítica esto no es, eh, no es cosa de técnicos, no es cosa de grandes empresas, no es cosa del que tiene dinero eh, digital o solo e-commerce, no es nada de eso. La ciberseguridad es crítica para todo el mundo, porque todos tenemos muchísimo contenido digital y todos trabajamos con móviles, tabletas, PCs, todo. Eh, no es algo que dependa de grandes empresas. Aquí el símil mundano sería... Todo el mundo sabe cómo funciona la cerradura de su casa y todo el mundo cierra la casa y el coche cuando se va. Pues con el ordenador la ciberseguridad es importante y además es más compleja. Entonces, todo el mundo debería tener unas bases de, de qué es la ciberseguridad eh, Tengo aquí este diagrama Que viene de una charla que di hace tiempo eh, Que simplemente cosas como por ejemplo Entender que el perímetro de seguridad En una organización ha cambiado Antiguamente la seguridad tenía que ver Con, con, con, el, con lo que veis ahí como alrededor del edificio ¿no? Como el perímetro alrededor de mi, de mi organización Y todo lo que esté fuera No tiene que ver conmigo Hoy en día no Hoy en día la ciberseguridad todo, todas, toda organización está completamente abierta y expuesta a Internet, lo cual es bueno, pero desde el punto de vista de ciberseguridad hay que conocerlo. Cosas como, por ejemplo, lo que veis en la parte baja. Entender cuáles son las fases de un ataque, de un ciberataque, y entender qué hay que hacer. ¿no? ¿Veis que lo que pone abajo en pequeñito de evitar ciberataque no se puede evitar? Entonces hay que hacer otras cosas, hay que contener, erradicar. Simplemente entenderlo. No, no tenemos que hacernos todos expertos en ciberseguridad, que es una cosa muy difícil y potencialmente estresante. Pero entender estas cosas, o por ejemplo entender esto, me puse a estudiarlo hace un año o así, y nada, lo estudié en una horita y media, eh, no mucho más, pero entender cómo funciona un ransomware y por qué es brillante la idea del ransomware, que el atacante no se expone, entender cómo funciona para poder mitigarlo. ¿no? Luego yo creo que desde el punto de vista de ciberseguridad todos deberíamos tener un conocimiento básico porque todos nos movemos en el mundo eh, ciber, iba a decir, en el mundo de internet, en el mundo digital conectado. Con lo cual un cierto conocimiento básico Yo creo que es necesario Entonces os estoy contando un rollo tremendo alrededor de varias tecnologías Pero la idea es que yo creo que el, La persona moderna Tendría que tener un, un mínimo conocimiento De todo esto, mínimo No digo que haya que ponerse a estudiar muchísimo Mínimo conocimiento de todo esto Para ver qué tecnologías me pueden eh, Beneficiar en mi organización Y cuáles puedo invertir más Y hoy en día hay muchísima muchísima Capacidad para, en muchísimos lugares Para aprender esto, ya sea Información reglada, no reglada, hobby, hay un poco de todo. ¿no? Tenía un último capítulo de otras que es más pregunta abierta. es ¿Y qué otras cosas me pueden venir bien a mí? Según mi, mi área de actividad, mi interés. Por ejemplo, el tema de los gemelos digitales. pues eh, Seguro que es un término que habéis visto, oído, pero muchos de vosotros no sabéis de qué va. Si yo tengo activos en el mundo real, flotas de vehículos, edificios, personas moviéndose, hacer un gemelo digital de eso me puede dar la posibilidad de lo que se llama la Twin Economy, que es hacer simulaciones digitales y poder vender ese servicio, hacer cosas nuevas, una cosa que puede ser espectacular o no, según mi negocio. Alrededor de la robótica, eh, pues el otro día estuve en un almacén logístico de un gran retailer, donde lo han llenado de, de robots eh, que son como un rumba, como el aspirador, pero un grande, que llevan las mercancías de un sitio a otro y dije, menudo mundo hay aquí que está transformando el mundo del retail. Pues a lo mejor si yo tengo que ver algo con eso Saber cómo está la tecnología Para saber si podría hacer algo por mí o no, ¿no? Me contaron el ahorro que tenían eh, Y la optimización, más que el ahorro La optimización y me pareció tremendo Y todo esto del metaverso eh, Y pongo tres de ejemplo que si nos ponemos a poner no acabamos ahí no Pero todo esto del metaverso, bueno, pues está llegando Me va a afectar, no me va a afectar Hay alguna oportunidad para mí Puedo beneficiarme del metaverso cuando por fin llegue so Son cosas que yo creo que hay que tener en cuenta no Todo este rollo que se ha soltado que ya he acabado, David, eh, me quedan 30 segundos de recap, pero yo creo que desde el punto de vista de capacitación, para si está llegando o no ese renacimiento digital no lo sé, pero para convertirnos un poco en la persona eh, renacentista moderna, yo creo que hay que ser especialista de lo mío, pero generalista en conocer el resto de tecnologías que hay. Que pongo aquí algunas de ejemplo, igual no todas, pero conocerlas, porque están en todas partes, la tecnología está en todas partes, y en casi todo me puede ayudar, en casi todo Entonces, tener ese conocimiento para poder tomar decisiones Lo que decía de la paleta de herramientas, la caja de herramientas no Que me da como, como superpoderes eh, Y más o menos esto os quería contar No sé no sé qué os ha parecido, si alguno le ha explotado la cabeza, como decía yo Con lo de la inteligencia artificial A mí es que me alucina bastante eh, dónde estamos en el mundo de la inteligencia artificial últimamente Pero, pero sí, tremendo Interesante, interesantísimo David mm, Hombre, qué bien, muchas gracias <risa> eh, No quiero generar alarma, o sea, es oportunidad esto Es oportunidad y, y puro conocimiento generalista Aprendamos qué, es, qué, qué se cuece en el mundo de las distintas tecnologías Para ver si nos beneficia, que seguro que sí Ya está, ya me callo, lo prometo <risa> No, no, no, está muy bien, está muy bien Pones perspectiva ahí en cosas. Sí, sí, sí, yo creo que hay, hay mucho, mucho. Bueno, bueno sí, es, sí, es, sí. Es, el momen, es el momento, si tenéis alguna duda o pregunta, por si no había quedado muy claro, es vuestro momento. <risa> o algún, ¿Dudas, preguntas? Algún tema que queráis plantear. Gente simpática en el chat, pero además dudas, preguntas, alguien que le parezca horrible esto de la inteligencia artificial <risa> o mal o bien, o esto es low-code... Eh, lo de low-code, miradlo, es interesante hay, hay detractores Hay gente que opina que esto en es low-code es, es mala idea pero, O sea, que no es muy bueno Pero en general los analistas lo ven como una revolución eh, O sea, que bien eh, Power Apps, pregunta Noemi Power Apps, las aplicaciones se crean Vienen preparadas para subir a Marketplace No, Power Apps es la plataforma low-code de Microsoft eh, Que tiene un montón de cosas Y hay otras en el mercado No, la nuestra todavía no viene preparada para subir a Marketplace Miento, ya sí ya sí si vienen preparadas para subir a Marketplace, pero hay que dar una cierta vuelta más. Y también hay herramienta para hacer aplicaciones web, que está bien. Luego, es pues, cosa a mirar. Preguntaba David sobre una sesión más empleada de todo esto. Sí, ojalá. Eh, yo me apunto con vosotros, con la gente de la fundación que hace cosas maravillosas. Yo me apunto. Sí, sí, ahí todo de, de, de, de, cogemos el testigo. Y, sí, y David, sí. ya, ya que no lo pone tan fácil mi tocayo, vamos a, a ir a por todas. En, en breve, eso ya, ya iremos hablando. Ya iremos hablando. <risa> dice, dice Miguel que son áreas de incertidumbre dentro de las organizaciones sociales. Sí, yo creo que la principal incertidumbre es que como... Como no sois organizaciones, que tradicionalmente le sobre el dinero o los recursos, y no sois organizaciones muy tecnológicas, eh, yo creo, y igual me meto en un charco donde no me llaman, pero yo creo que existe más todavía la sensación de, uff, la tecnología, qué complicado, si, si me enterara de cómo va, eh, eh, podría ayudarme o no, no lo sé. Eh, yo creo que hay que tener ese conocimiento generalista para, para entender qué me puede ayudar y saber a quién pedírselo. Mira, decía sobre enfoque, y usos, ventajas en sí, el tercer sector. Interesante. Este sector. Sí, sí, sí. Hay ahí, ahí con tema, todo el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, con, con entidades. Este año hemos trabajado bastante con entidades eh, en temas de discapacidad. Y, y ellos, alguna de ellas, planteaba este uso, este uso como un uso positivo de, de inteligencia artificial, ¿no? Para generar patrones para intentar ahí a partir de ello pues trabajar con, con personas que con, con estas dificultades y, y digamos eh, en, en un entorno seguro ¿no? o sea de alguna forma sí. ¿sí? Hay, hay casos maravillosos, yo últimamente he visto casos con Minecraft eh, para, para gente con discapacidad intelectual, eh, para ayudarles a practicar antes de salir a la calle, he visto casos de inteligencia artificial de análisis de imagen para hacer inventariado en, en lugares donde hay catástrofes y tal, y me, un, un caso me pareció muy curioso, inteligencia artificial con detección de imagen, que suena muy, muy futurista pero es algo muy fácil de hacer y muy barato, para detectar logos de otras ONGs. Entonces, yo llego a un sitio donde hay un, donde hay un campamento, en, en un terremoto y tal, y yo paso con un móvil haciendo fotos y el sistema me dice las organizaciones, las ONGs que hay allí ya trabajando. Pues me, me resulta muy curioso. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, son aplicaciones ahí, claro, todo esto es incipiente, ahora mismo eh, no llega al gran público todavía, sí. o, o a grandes, vamos, tangencialmente... Y la verdad es que sí, que tiene, abre ahí un, un universo de posibilidades importante y nosotros, a ver, yo es una cosa que no me canso de plantear con las entidades, ¿no? O sea, precisamente nosotros por, por el sector al que pertenecemos, eh, precisamente esta filosofía vuestra de hacer más por menos, es, mm. vamos, para nosotros es, es, está, está en la raíz. De todo lo que esta hacemos, la idea. ¿no? Esta es la idea. Además, además, en estas tecnologías pasa una cosa, y es que como va muy rápido, porque hay muchísima competencia entre las empresas de tecnología, va muy rápido, entonces lo que, lo que veas como noticia de, oh, esta tecnología hace una cosa absolutamente maravillosa, pero esto ya muy caro y complejo. El año que viene probablemente ya no es tan caro ni complejo y al año siguiente es muy fácil, con lo cual está yendo muy rápido, con lo cual hay que ir, hay que ir volviendo a ver, oye, ¿y esto cuánto me costaría? Y esto del análisis de imagen, el año pasado me costaba un proyecto de seis meses y no sé cuántos miles de euros, este año resulta que ya está hecho y es casi plug and play. ¿no? Ah. Pues sí, es, esto, sí. Y, y esto tiene un poco que ver, un poco que ver con lo que plantea Mónica ahí en el chat. O sea, lo de que antes se vivía más tranquilo, ¿no? A sí, ver, sí, yo, yo creo yo, que, yo sí. Creo que yo, sí, puede ser, ¿no? La verdad es que no, no te lo vamos a negar, pero sí que yo no me canso tampoco de plantear que efectivamente que, o sea... A ver, estar digitalizado y, y afrontar la transformación digital no es estar a la última, esos son, son dos conceptos diferentes y a veces incluso hasta son, están contrapuestos, o sea, no, son, sí. no son muy realistas de hecho, ¿no? mm. incluso Hay... pueden llegar a ser un problema ¿no? para una entidad, es decir, no se trata de incorporar siempre la última tecnología, simplemente es estar... Pues eso, digitalizado con ciertas capacidades y ciertas competencias digitales que te ayuden y que te, que te faciliten evaluar lo que está llegando, ¿no? Y desde Justo. ahí trabajar la idea, ¿no? Y ver qué, qué te puede encajar o qué no. O, o Justo, poder es revisar nada. incluso lo que tú estás diciendo ahora, David, ¿no? Poder revisar, echar la vista atrás y a ver esto, ¿cómo está ahora, no? O... Pues esa es la idea. Así organizando pensamientos ahora es exactamente eso. No es estar a la última, porque eso tiene un coste muy alto. Eh, y probablemente no le vayas a sacar partido, si no eres el número uno en un mercado muy competitivo, que, es. que yo creo que no es vuestro caso, vuestro caso es más de ayudar que de competir, con lo cual me parece maravilloso, sino yo creo que es más eh, tener el suficiente conocimiento como para saber dónde están las tecnologías y cómo me pueden ayudar y, y estar al día en la actualidad como para el día que se democratice, que ya sea accesible, que sea fácil, que sea barato, ese día lo adopto, porque ya tengo pensado el caso de uso, ¿no? con lo cual eh, me parece más ese punto. Me gustaría comentar un par de ideas que en Digitalización NG comentamos en muchas ocasiones. Creo que, el, que este planteamiento eh, a las entidades sociales nos tiene que obligar a repensar muchas veces lo que hacemos supuesto y cómo lo hacemos. Es decir, uh -huh. creo que tenemos que empezar a plantear en, en, en el diseño de los proyectos no solamente la implementación de la tecnología, sino cómo tenemos que conseguir esa tecnología y eso incluir lo, los presupuestos, que es algo que, que algunas veces no se hace, y después también empezar a pensar en perfiles que ahora mismo no existen en las organizaciones y que pueden acompañar en ese proceso de digitalización. Aquí se ponen de manifiesto a diario, pues tenemos necesidades especialistas en e-learning, por ejemplo. La mayoría de entidades sociales crean contenidos formativos, pero sin embargo, o se subcontratan o, o se tira claro. de, de otros mecanismos. Pero no, no hay especialistas, o sea, no estamos hablando de tener un ingeniero en, en inteligencia artificial para que desarrolle… Eh, las soluciones, pero sí para que tenga esa visión de lo que hay en el mercado y vea qué es lo que nos puede ayudar a hacer mejor lo que hacemos. Y después creo que de las entidades sociales tenemos la, la obligación y el compromiso de velar porque toda esa tecnología que se está implantando sea una tecnología con una mirada humanista y que realmente sí. ayuda a las personas y sobre todo no vulnere eh, los derechos de las mismas, guarde su privacidad y, y sea realmente una... Te la tecnología al final es una cosa muy humana, aunque los chimpancés también tienen, pero eh, es una cosa que nos tiene que facilitar la vida. Entonces, no perdamos de, vida de, de vista esto y, sobre todo, intentamos, intentemos trabajar la cultura de las organizaciones. O sea, tenemos que cambiar nuestros procesos de, pensa de pensamiento y cómo nos... Cómo nos enfrentamos a esta incertidumbre y a este aprendizaje 365 días 24/7, porque mm. la cosa tal y como estoy diciendo continuamente, pues eh, esto no, esto ni para ni va a parar. Entonces tenemos que tener no solamente las aptitudes, sino también las actitudes necesarias para enfrentarnos mm. a este cambio que es eh, que no que, que es algo continuo. Con Buenísimo. Nada más, quería comentar eso. Gabriel, eh, Manuel te da un like ahí de que lo has, has expresado perfectamente lo que él quería decir con el tema de perfiles antes. Sí. <risa> pues mira, ya se lo ahorra. ahorrado. <risa> sí, sin duda. No hace falta data Scientist para muchos proyectos útiles alrededor de la inteligencia artificial. Y, y luego para otros sí, pero para muchos no. Es, ya es un ejemplo, ¿eh? pero no hace falta programadores para hacer aplicaciones o procesos sencillos. Sí, para cosas complejas luego, efectivamente Es lo de que la tecnología está en todas partes Que hay que asumir que no es un añadido Que no es un y yo, yo hago una actividad Y además hay tecnología, sino que es que la tecnología Ya está, en, todos, todos tenemos un ordenador En el bolsillo más potente de, Que todos los ordenadores que mandaron La primera nave a la luna, o sea que se suele decir Eso sí, o está aquí la tecnología Está aquí ya Ya no me enrollo más, que si no empiezo a hablar y no paro Bueno, pues nosotros te, te tenemos aquí secuestrado un día Sí, sí, está fenomenal, yo me apunto, me apunto todo lo que sea con vosotros me apunto, que es que fenomenal. Vale, pues nada, recogemos ahí un poco la petición que hacía algún participante con el tema de, de hablar con David, a ver, de poder dar esto no en una jornada pixel de las nuestras, de, de rápidamente, sino dedicando un poco más de tiempo, con más profundidad. Tenemos una buena agenda con profundidad, sí. Correcto. Y nada más, no sé, alguna última pregunta y cerramos el turno y pasamos a presentaros los retos rápidamente y despedimos la jornada, que era la esencia de la jornada, la rápida y concisa. <risa> Ninguna pregunta más. Vale, pues nada, pues eh, muchas gracias David por, por todo vosotros. el saber que nos has volcado hoy que, y nos has abierto hay perspectivas muy buenas. Qué bien. A, qué bien a la inteligencia ahí. artificial me gusta el símil del renacimiento, me parece extraordinario. Sí, sí, me bueno, parece bueno, que has acertado mejor, de bien. lleno ahí. Eres una persona renacentista, generalista de todo y especialista solo de una sí, sí, sí, Me <risa> voy a quedar aquí o... en mute, en mute sí, y sin cámara escuchando, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias. Me quedo por aquí en mute. Venga. Vale, pues, pues nada, eh, ya, ya veis la cantidad de retos que se nos vienen encima. Mónica, no, no te angusties, que esto es positivo, o sea, se trata un poco de enfocarlo eh, también, esto no es para Mónica solo, es para todos en general, ¿no? es decir, se trata un poco de, de trabajar estas cosas precisamente ¿no? para, para empezar a vivir más tranquilos y empezar a controlar este tipo de entorno y este tipo de realidad que ya es nuestra realidad. ¿Vale? O por lo menos poder poner eh, norte en ella. Vale, pues paso a presentar a los retos que nos planteamos para el año que viene. Eh, por supuesto, en cuanto cerremos todos los datos del diagnóstico, lo publicaremos en nuestra web, en gestión de arte sector. Os la voy a poner por aquí en el chat, ¿vale? Os pongo el enlace. Para que podáis... Vale, voy a poner el enlace a. El espacio del programa, perdonad, ¿eh? Que llevo un día. Vale, aquí lo tenéis. Vale, eh, en cuanto tengamos eh, ya todos los resultados, yo creo que no ha no mucho tardar, en, a lo largo del mes de enero ya empezaremos a volcar ahí información de lo que ha ocurrido, de los, resu de los resultados obtenidos en el diagnóstico, en el programa y podéis observar ahí algunas cosillas. Vale, pues nada, compartir con vosotros un poco las reflexiones que, que hemos hecho en, en el equipo del programa para en torno, en torno al mismo, no, frente al desafío del 2023, ¿no? en ese sentido. Entonces os comparto de nuevo pantalla. Vale. Vale, pues eh, rápidamente, tampoco tiene... Vale, fruto un poco de lo que ha sido toda la experiencia, eh, lo primero que nos planteamos como un reto para el año que viene es extender la iniciativa. Eh, extender la iniciativa, ¿vale? Como reto uno, eh, en distintos sentidos. O sea, nos lo planteamos, por supuesto, en, en el sentido de, eh, de intentar llegar a más entidades. Pero eh, en otros sentidos, como por ejemplo, eh, trabajarnos un poco mejor todo el tema de brecha rural, o sea, estamos trabajando también para alcanzar a entidades que hacéis un trabajo en zonas rurales importante y que los recursos son siempre más limitados y las dificultades más amplias. Entonces, queremos extender la iniciativa, digamos, hacia, hacia esos segmentos de, de las entidades del tercer sector donde este tipo de trabajo y de transformación digital pues es más costosa y, y, y es más difícil llegar a ella. ¿no? Entonces, ese es un poco el planteamiento que tenemos para el año que viene, seguir extendiendo la iniciativa también a través de acuerdos. Eso mmm, está vinculado con nuestro reto número 6, que es establecer acuerdos con entidades vector. Esto de las entidades vector, para nosotros entidades vector, pues son federaciones, son agrupaciones, o sea, son entidades a partir de las cuales llegamos a más entidades, ¿no? Entonces, eh, sí que estamos estableciendo acuerdos con distintas federaciones y confederaciones para intentar hacer llegar este, este tema no lo más posible, ¿no? Para aumentar un poco el, el, el impacto de llegada a, a más entidades y, y cubrir más necesidades, ¿no? Con él. Vale, y como reto número dos nos planteamos también eh, desarrollar más materiales online, eh, precisamente en, el, en nuestro espacio web lo que pretendemos es un poco poco a poco ir mejorándolo ir eh, de hecho eh, mejorarlo firmemente y, y plantear ahí materiales para lo que es el desarrollo de distintas herramientas más allá de lo que es eh, las herramientas que puedan utilizar las entidades que participan en el programa activamente. O sea, se trataría un poco de compartir de un modo público algunas herramientas como eh, algunas de las que estamos elaborando para facilitar y orientar en el desarrollo del plan de transformación digital eh, o de implementar experiencias de innovación y tecnología social, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues en nuestro reto para el año que viene, nuestro reto número dos es eso, ¿no? Es aumentar la presencia online de los materiales, o sea, que eso traducido es pues, compartir, ¿no? Abrir más esos materiales y, y esto estos temas ¿no? que trabajamos. Como reto número tres, eh, nos planteamos más química con los beneficiarios. Así lo hemos querido plantear. Luego hemos matizado un poco como innovación y tecnología social. Se trata un poco, a ver, el, el programa por su definición, eh, acompañamos a la entidad hasta que pone en marcha su plan de transformación digital y la acompañamos en ayudarla a, a activar algunas actividades iniciales ¿no? de ese plan. Pero claro, es difícil, y dependiendo del nivel en el que la, la entidad se encuentra, eh, es más complejo todavía a lo mejor para algunas entidades eh, lanzarse a desarrollar una actividad de innovación o tecnología social, es decir, una actividad tecnológica en el marco de su misión y de las actividades que hacen con sus beneficiarios. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que nos gustaría para el año que viene impulsar más esta, esta parte y trabajar más con las entidades esta posibilidad eh, llegando un poco a tener más, eh, más cercanía y más proximidad con estas realidades que también nos apuntaba David, ¿no? en, eh, en relación a, la, a las personas, ¿no? Más allá de la capacitación digital de las entidades, empezar a trabajar en innovación y en tecnología social que llegue a las personas, ¿no? eh, En ese nivel 4 de, de digitalización, ¿no? Como reto número cuatro, también nos planteamos facilitar el intercambio de experiencias. Esta es una máxima que, que teníamos y tenemos en mente desde el origen del programa, desde o sea, tanto mi compañero Gabriel como yo, pues hemos hablado de esto infinidad de veces y es cierto que es un tema. Reto, claramente, y es establecer plataformas o mecanismos por los cuales las entidades que van participando en el programa puedan empezar a compartir sus experiencias, pero más allá de un testimonio, eh, compartirlas de verdad ¿no? con otras entidades y que esto pueda suponer un un pues un hub de, de, de opciones y de, y de experiencias que a otras entidades les puedan servir, ¿no? Vale, eh, como reto número 5 pues mejorar los procesos y fases dentro del propio programa. Esto es muy interno del programa, pero bueno, se trataría un poco de aumentar el, lo más posible los tiempos de dedicación, los acompañamientos que os hacemos en el marco del programa, que, que son muchos, pero siempre son pocos. <risa> Entonces eh, queremos mejorar este tema para ahondar para un poco en ese acompañamiento ¿no? y que no sintáis solas en ese reto de, de la transformación digital. ¿no? Como reto 6, lo que os comentaba antes de los acuerdos, que es muy vinculado al reto 1, de extender la iniciativa. Eh, y como reto 7 y último, la mejora de las herramientas, que también muy vinculado al reto 2. ¿no? O sea, mejorar la presencia online de las herramientas, la posibilidad de hacerlas más públicas o de publicar algunas de ellas para que sean útiles para cualquier entidad que, que así quiera, que quiera utilizarlas pero también un poco trabajar más en la digitalización de las propias herramientas del programa. Es un poco el planteamiento de fondo. ¿no? Y nada más, si con esto vamos a dar fin a la jornada. ¿Alguna pregunta si tenéis? Y, y cerramos. ¿No? Bueno, pues gracias a todos y a todas por asistir y por acudir a esta primera jornada Pixel, esperemos que haya alguna más eh, para el año que viene y, y nada, y pues solo queda felicitaros el año y las fiestas y, y esperar veros al año que viene a muchas de vosotras y, y a muchos de vosotros con, pues, con el programa Digitalización.